El pastel, un cuento de Guy de Maupassant. Este cuento, algo gracioso y cómico de Guy de Maupassant, nos narra la historia de una señora de París de deslumbrante belleza que era la atracción en todas las reuniones y fiestas. En su casa se celebraba con el marido una fiesta y algo peculiar... Ella elegía a quien cortaba el pastel, y el elegido por ella disfrutaría de su compañía y mucho más. Pero el tiempo pasaba, y después de unos años, rehusaban a ser los elegidos por ella todos, menos aquel joven. Y ya damos comienzo a este cuento corto de El Pastel. El pastel, un cuento de Guy de Maupassant. Pongamos que se llamaba señora Anser, para no revelar su verdadero nombre. Era uno de esos meteoros parisinos que dejan tras sí una cola de fuego. Escribía versos y novelas cortas, tenía un alma poética y era de una belleza arrebatadora. Recibía poco, tan solo a personas de excepción, de esas a las que se llama comúnmente los príncipes de alguna cosa. Ser recibido en su casa constituía una patente, una verdadera patente de inteligencia, o al menos este era el valor que se daba a sus invitaciones. Su marido hacía el papel de oscuro satélite. Ser el marido de un astro no es cosa fácil. En cualquier caso, este había tenido una buena idea, crear un estado dentro del estado, tener su mérito personal aunque fuera un mérito de segundo orden. Y por eso mismo, en los días en que su mujer recibía, recibía también él, tenía su público particular que le apreciaba, le escuchaba, le concedía más atención que a su brillante compañera. Se había dedicado a la agricultura, a la agricultura de Salón. ¿Existen en efecto generales de Salón? ¿No lo son acaso todos los que nacen, viven, mueren en las oficinas del Ministerio de la Guerra? Marineros de Salón, véase en el Ministerio de la Marina. Colonizadores de Salón, etcétera, etcétera. Había estudiado agricultura y la había estudiado a fondo. En sus relaciones con las otras ciencias, con la economía, política, con las artes... Se mezcla en las artes con toda la salsa, dado que se llama obra de arte, a los hombres puentes de los ferrocarriles. En fin, había conseguido que se dijera de él, es un hombre entendido. Se le citaba en las revistas técnicas su mujer había conseguido hacerle nombrar miembro de una comisión del Ministerio de Agricultura. Aquella modesta gloria le bastaba. Con la excusa de reducir gastos, invitaba a los amigos el día que su mujer invitaba a los suyos, de manera que se mezclaban, o mejor dicho, se formaban dos grupos. La señora, con su escolta de artistas, de académicos, de ministros, Ocupaba una especie de galería amueblada y decorada en el estilo imperio. El señor de ordinario se retiraba con sus labriegos a una estancia más pequeña, que servía de fumadero y que la señora Anser llamaba irónicamente el salón de la agricultura. Los dos campos estaban bien delimitados. A veces el señor, no por celos, por otra parte... Entraba en la academia intercambiando cordiales apretones de manos, pero la academia desdeñaba completamente el salón de la agricultura, y era raro que uno de los príncipes de la ciencia, del pensamiento o de cualquier otra cosa, se mezclara con los labriegos. Estas recepciones no comportaban casi gastos. Un té, una torta, eso era todo. El señor, en los primeros tiempos, había reclamado dos tortas, una para la academia, la otra para los labriegos, pero la señora había observado justamente que con ese proceder se delimitarían dos sectores, dos recepciones, dos partidos. El señor no había insistido, de suerte que no se servía más que una sola torta, cuyos honores hacía primero la señora ser en la academia y que pasaba a continuación al Salón de la Agricultura. Ahora, bien, esa torta no tardó en convertirse para la academia en uno de los más curiosos motivos de observación. La señora Anser no la cortaba nunca personalmente, sino que dicha función era siempre asignada a uno u otro de los ilustres invitados. Esta función especial... Particularmente honorable y solicitada duraba cada uno más o menos tiempo, a veces tres meses, raras veces más, y se observó que el privilegio de cortar la torta parecía comportar una serie de otras superioridades, una especie de realeza, o de virrealeza muy acentuada. El cortador en funciones hablaba con voz más alta, con un manifiesto tono imperativo, y todos los favores de la anfitriona eran para él, todos. Estos afortunados eran llamados en la intimidad a media voz entre bambalinas, los favoritos de la torta, y todo cambio de favorito comportaba una especie de revolución en la academia. El cuchillo era un cetro, el pastel un emblema. Se felicitaba a los elegidos. Nunca tocaba a los labriegos el honor de cortar la torta. El propio anfitrión era excluido, por más que se comiera su parte. La torta fue cortada sucesivamente por poetas, pintores, novelistas. Un gran músico midió las porciones durante algún tiempo un embajador le sucedió. A veces, un hombre menos conocido pero elegante y solicitado, uno de esos que son llamados según la época, un verdadero gentleman, o un cumplido caballero, o un dandy, o de cualquier otro modo, se sentó a su vez durante del simbólico pastel. Cada uno de ellos, durante su efímero reinado, testimonaba al marido la mayor consideración. Luego, llegado el momento de su caída, pasaba el cuchillo a otro y volvía a mezclarse con la multitud de los seguidores y admiradores de la bella señora Anser. Tal estado de cosas duró muchísimo tiempo, pero los meteoros no brillan siempre con igual esplendor. Todo envejece en este mundo. Se hubiera dicho que, poco a poco, la solicitud de los cortadores disminuía. A veces parecían dudar cuando se les alargaba la bandeja. Esta cargante tan envidiada se volvía menos solicitada. Duraba menos tiempo, provocaba menos orgullo. La señora Anser era prodigiosa en sonrisas y amabilidades, pero ¡ay! No se cortaba ya con gusto. Los recién llegados parecía que rehusasen. Los exfavoritos aparecieron uno, tal cual príncipes destronados que se reponía temporalmente en el poder. Luego los elegidos empezaron a escasear. Cada vez más, durante todo un mes, ¡oh milagro! El señor Anser cortó el pastel. Luego pareció cansarse y una tarde se vio a la señora Anser, la bella señora Anser, cortarlo personalmente. Pero parecía que yo le aburriese sobremanera y al día siguiente insistió tanto con un invitado que éste no se atrevió a negarse. Ahora ya el símbolo era hasta demasiado conocido. Los invitados se miraban de reojo, con semblantes espantados, ansiosos. Cortar la torta no suponía nada pues los privilegios a los que este favor había dado siempre derecho asustaban ahora. De manera que, en cuanto aparecía la bandeja, los académicos se pasaban en desorden al salón de la agricultura como para ponerse al abrigo detrás del marido, que no paraba de sonreír. Y cuando la señora Anser, ansiosa, aparecía en la puerta con la torta en una mano y el cuchillo en la otra, parecía que todos se agruparan en torno a su marido como pidiéndole protección. Pasaron otros años. Nadie cortaba allá, pero por una inveterada costumbre aquella a la que seguía llamando galantemente la bella señora Ansed, buscaba con la mirada en cada velada a un fiel que tomara el cuchillo, y cada vez se producía en torno a ella el mismo movimiento. Una estampida general, hábil con maniobras combinadas y sabias para evitar el ofrecimiento que a ella le venía en los labios. He aquí que un día se presentó en su casa un joven ingenuo e ignorante. Este no conocía el misterio de la torta. De modo que cuando apareció el pastel y cuando todos huyeron, cuando la señora Anser cogió de las manos del criado la bandeja con el pastel, él se quedó tranquilamente a su lado. Tal vez ella creyó que estaba al corriente, sonrió y, con voz emocionada, dijo. «¿Quisiera, señor, ser tan amable de cortar esta torta?» Con solicitud él se quitó los guantes dichoso del honor. «Por supuesto, señora, con mucho gusto». A distancia, desde los ángulos de la galería, desde el vano de la puerta abierta al salón de los labriegos, miraban unos rostros asombrados. Luego, tras haber visto que el recién llegado cortaba sin vacilar, se acercaron rápidamente. Un viejo poeta bromista dio una palmadita en el hombro del neófito. «¡Bravo, muchacho!» le dijo al oído. Lo observaban con curiosidad. El propio marido pareció sorprendido. En cuanto al joven asombrado por la consideración que de repente se le demostraba, no comprendía sobre todo las cortesías manifiestas, el favor evidente y aquella especie de silencioso reconocimiento que le testimoniaba la anfitriona. Sin embargo, pareció que al final hubiera comprendido... ¿En qué momento, en qué lugar se produjo la revelación? No se sabe. Pero cuando él volvió a aparecer a la velada siguiente, tenía un aire preocupado, casi avergonzado, y miraba con inquietud en derredor. Llegó la hora del té. Apareció el criado. La señora Anser, sonriente, tomó la bandeja, buscó con la mirada a su joven amigo, pero este había escapado tan deprisa que ya no estaba. Ella fue a buscarlo y no tardó en descubrirlo en el fondo del salón de los labradores. Había tomado del brazo a su marido y le estaba consultando angustiosamente acerca de los medios empleados para acabar con la filoxera. —Mi querido señor —dijo ella—, ¿querría ser tan amable de cortar esta torta? El ser ruborizó hasta las cejas palbuceando con extravío. Entonces el señor Anser se compadeció de él y volviéndose hacia su mujer, dijo, Pero querida, serías tan amable de no molestarnos. Estamos hablando de agricultura. Haz cortar esta torta Baptiste. Y desde aquel día, nadie más cortó ya la torta de la señora Anser. Fin